saludos a todos estoy aquí solita por el momento ah, aquí llega alguien que se llama Sonia vamos a ver. David. Oh, Sonia desapareció. Pero oh, ahí está Sonia. Hola Sonia. Hola David. Ya sé que necesitáis un momento para para organizar el tema del audio, vamos a ver que hay más gente en la sala de espera. Ricardo y Nicolás. Hola. Hola, David. Aquí estamos. Aquí estamos, una semana más. Conchale, sí, vale. Menos aquí. ¿Cuántos somos? Tres, ¿no? No, somos cinco ahora mismo. Nicolau. Ah, ya, sí, veo a Sonia. Bueno, veo los nombres, no están las imágenes. ¿Qué tal, Nicolás? Te veo saludando con la mano. ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás de Montevideo, Uruguay. Un gusto. Sí, me acuerdo que hablamos por Messenger, ¿no? Sorry. Me alegro que hayas podido venir. Gracias. Eh, ¿Tú manejas el audio desde ahí? Sí, okay, pero... Lo dejo en tus manos. Lo que se lo que se suele hacer para evitar problemas de ruido de fondo y cosas de estas es que cuando no estamos hablando apagamos el micro que lo logras moviendo el ratón abajo. Sí, sí la, lo veo aquí, lo, aquí? Veo, lo veo. Ahí está. Yo lo, lo pongo, lo pongo en silencio, este, yo me, los saludo, los escucho y cuando me den eh, ya no, Muy Perfecto, ok. Así evitamos, yo que sé, bueno, yo como hablo mucho, yo seré la que no apaga. Pero eh, voy a cerrar la ventana, esto sí, porque escucho el ruido del perro del vecino. Bueno. Hace un día tan lindo y son las 8 de la tarde y todavía tenemos mucha luz. Ah bueno. Sí. Ah, bueno. Ricardo, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Ricardo, si nos escuchas, pero no, no te escuchamos a ti, puedes escribir en el chat. Moviendo el ratón abajo en la pantalla, aparecen una serie de iconos y en el medio, en el centro, hay uno que pone chat. Y te abre una, una, una ventana al lado. Sonia, tú tienes tu micrófono mutado. Y bienvenido a Daniel. Ah, hola, Sonia. ¿Nos escuchas? Se le congeló la imagen a Sonia. ¿Y Daniel? ¿Daniel, qué tal? Ahí le veo a mover a Sonia. <ríe> hola, Sonia. Hola. Te escuchamos muy lejos. ¿Puedes acercarte al micro? Vamos a subirle volumen. No sé si puedo, ¿eh? Si puedo subirle el volumen. No, en este caso ella, ¿no? Que le suba el volumen. Ah. Vamos es que a acercarse más. ¿Se oye más ahora? ¿No? ahora? ¿Se me oye? Muy bajo. Muy bajo. Eh, a, mí me, a mí me parece que te estás usando el micrófono del, del portátil y no, del, no, de los, no de los cascos. Porque si lo, si lo estuvieras usando del, del micro que veo que tienes en los cascos, se te escucharía mejor. Pero se te escucha como de una distancia que debes estar... No sé, igual un metro desde el, el portátil o algo así. Entonces se te escucha como lejos. Hola Ricardo. Se te escucha muy lejos, hija. Pues los tacos no me funcionan. No. Se ve que no. Bueno, da igual, yo escucho mejor. Ok. Ahora. Te vemos desde acá para abajo. No te vemos los ojos guapos que tienes. Ahora ya está. Muy bien. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Tienes el micrófono mutado. No sé si lo has hecho a postas. Lo tienes apagado el micro. Ok, moviendo el ratón abajo en la pantalla, en los iconos que aparecen en la... ahora sí. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Muy están? Bien. Mucho gusto, Un gusto donde... compartir con ustedes. Gracias por el recibimiento. <risa> okay. Daniel, sí, ah, qué bueno. Daniel es la única voz que no hemos escuchado todavía. ¿Conectaste tu audio, Daniel? No sé, a lo mejor no nos escucha tampoco. Voy a mandarle un, un mensaje por el chat. Espero que lo vea. Okay. Bueno, um, tenemos algunas caras nuevas, así que sería bonito que empezáramos conociéndonos un poquito. Um, me gusta hacerlo así los que van a ver el vídeo después si alguien lo ve. Ya saben en qué país estamos y todo. Yo soy Sue, Sue Everett, soy la persona de contacto para TVP Support en España y otras cosas también hago. Y pues soy nací en Inglaterra, pero llevo 41 años. En mayo hago 41 años en España. Vine por seis meses y me quedé un poquito más. Entonces, Um, aprovechando estos uh, tiempos de confinamiento, pues he pensado que sería bonito um, que nos reuniéramos y habláramos un poquito sobre uh, The Venus Project. ¿no? Paso el micrófono a David. Hola, ¿cómo están? Eh, David Medina por este lado, Caracas, Venezuela. Eh, bueno, estoy aprendiendo cada día más del proyecto Venus eh, desde el año 2010, desde el año 2016, desde el año 2016 estoy aprendiendo bastante sobre la propuesta y bueno, mira, eh, después de tanto buscar, creo que considero que esto es lo mejor que hay para mejorar el mundo desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, eh, hace falta mucha gente, definitivamente, porque hay que empujar esto. Y bueno, ojalá que cada día seamos más. <ríe> Adelante. Nicolás, ya nos diste es una breve presentación, pero ahora si sí quieres hacerlo oficialmente. <ríe> bueno, un saludo a todos. Este, mi nombre es Nicolás, soy de Montevideo, Uruguay. Este, estoy enterado de, de esto desde hace unos años atrás, este, escuchando y viendo videos de Jack Fresco este, y, y entendiendo, aparte soy estudiante de energías renovables, y entonces una cosa vinculó con la otra. Hoy en día eh, se están dando cambios paradigmáticos, más allá de lo que estamos viviendo a nivel mundial de esta pandemia, donde una nueva industria, eh, con la conectividad y, y demás, nos, nos va a llevar a, hacia un camino donde las máquinas inteligentes piensen y hagan nuestros trabajos. Este, ahí es un, un golpe paradigmático, como dije hoy, el, el, este modelo social y el modelo social planteado. Este, hacer un cambio desde un planteo hacia el otro planteo... Este, Lleva, tiene unos problemas muy grandes, sobre todo económicos, porque la tecnología se tiene, que, tiene un costo, y ese costo son recursos, y los recursos hoy en este sistema están basados en monedas, eh, en dinero. Eh, entonces, eh, hacer la transferencia es prácticamente imposible Pero... Hay algo que ayer, mirando en la RT en vivo, este, al señor eh, Juan Carlos eh, Monedero, este, eh, hubo algo de todo lo que habló, que me quedó eh, ahí, que lo dijo una bióloga, que el ser humano no se ha desarrollado, ni ha crecido, ni, um, ni se ha... Este, ha evolucionado, porque tenemos un gen que es el gen cooperativo y la biología en sí lo tiene. Eh, y estos cambios se hacen cooperativamente, no pensando en el crecimiento individual, sino cooperativo. Eh, para eso yo estuve viendo un video de la charla anterior que estuvieron, este, que no pude participar, pero sí la, la vi, que había uno de los participantes que planteaba el cómo cooperar en esto, este, que obviamente no hay fondos para, para, para meterle 24 por 24 a esto, sino tendría que ser de forma cooperativa. Bueno, me pongo a disposición a cooperar dentro de mis eh, tiempo, postura, físicamente y conocimientos, los vuelco a, a esto. Pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir con um, Sonia, que Sonia no tiene el micro bien, entonces voy a leer lo que ella ha puesto en el chat. Um, como no se me escucha, me comunicaré por el chat. Un gran saludo a todos y todas aquí desde Canarias. Conozco el proyecto por un amigo y quiero informarme más de cómo funciona. Pues muy bien, Sonia. Si tú quieres ir escribiendo las preguntas que tienes en el chat, y a medida que vamos progresando y hay un momentito, iremos respondiendo, ¿ok? Pasamos a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿De dónde nos saludas? Abre tu micro, ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, muy bien. Bueno, es un gusto conocerlos. Gracias por la oportunidad de, de recibirme. Eh, yo soy de Caracas, Venezuela. ¿No? Tengo conocimiento del Proyecto Venus desde hace tal vez unos cinco años. No, no he profundizado de lleno, más sin embargo, la primera impresión que me, que me ofreció la imagen del Proyecto Venus es que realmente es una alternativa porque lo primero que captó mi atención es que es un proyecto que es científico espiritual al mismo tiempo. Me pareció que, que es un proyecto que está diseñado para potenciar las capacidades del ser humano. Me parece que es un proyecto que está diseñado para que el ser humano tenga una oportunidad de conocerse a sí mismo y tenga la oportunidad de potenciarse en su máxima capacidad a través de los tiempos. Entonces llegué a observarlo en un principio y hoy en día puedo profundizar con entendimiento y comprensión de que es un proyecto que realmente podría sustentar los inicios de un desarrollo evolutivo conforme a lo que nosotros como especie humana realmente tenemos en potencial. Yo puedo observar en el proyecto Venus una esperanza que me permite proyectarme a futuro en 100 años tal vez como una especie capaz de, de realmente ser a lo que estamos destinados a ser, ¿no? Con entendimiento y comprensión de lo que significa poder vivir y existir en armonía con nosotros mismos y con los seres que nos rodean y un entendimiento y comprensión de lo que significa poder estar conectados con la esencia natural de las cosas sin necesidad de quebrantarlas. Por ejemplo, en el caso de Madre Tierra, yo tengo una concepción acerca de, de la Tierra, yo la llamo Madre Gaya, tengo una concepción del Sol, yo lo llamo Padre Sol, eh, que son conciencias existenciales, y me parece que nosotros los seres humanos somos expresiones conscientes de Madre Tierra, y me parece que nosotros los seres humanos somos seres creadores que estamos dispuestos en este mundo para expresar lo mejor de nosotros y considero que la tecnología es parte de eso. Pero también considero que debemos expresar la tecnología con sabiduría. Entonces, porque entonces todo esto se podría venir en contra de nosotros. Por lo cual entonces he llegado a considerar, yo estudié, en un punto de mi vida, yo estudié ciencias políticas pero eh, estudiando ciencias políticas me sentía perdido porque no encontraba respuestas a las preguntas más profundas de mi ser. Yo decía, bueno, pero ¿será que es por aquí el camino para poder hacer algo, para poder realmente eh, crear una transformación que permita que los seres humanos podamos existir de una forma más congruente y armónica con la esencia natural de las cosas? Y entonces, andando por ese camino, me di cuenta de que no, de que ciencias políticas podría ser una herramienta más, eh, que podría usarse para lograr ese propósito, pero no era la esencia del problema. Entendí y comprendí que la esencia del problema somos nosotros, cada uno a nivel individual. Entendí y comprendí que mientras no exista una depuración del ser, que mientras no exista una, una, una purificación de nosotros como individuos, no importa qué proyectos se gesten, no importa qué proyectos se manifiesten, no va a haber un cambio a nivel mundial. Entonces en ese camino, en ese camino me salí de la universidad ya con una, una concepción, con una visión distinta, gracias, bueno, agradezco haber pasado por allí para darme cuenta de eso. Y empecé a estudiarme a mí mismo a través de técnicas de meditación, a través del mundo holístico. A través de, y he, he ido descubriendo cosas absolutamente interesantes. Y parte de lo que he ido descubriendo es que nosotros los seres humanos tenemos capacidades y potencialidades extraordinarias que estamos, que estamos en desconocimiento total de eso. Y también, obviamente, estamos en desconocimiento de eso porque el sistema en el que estamos viviendo nos mantiene con una venda, con un velo que no permite que podamos ser conscientes de esa realidad. Ahí es en donde entonces observo el Proyecto Venus como una esperanza, como una esperanza que produce una transformación social. Porque cuando yo observo todas las ideologías políticas y sociales del mundo, cuando hablamos de socialismo, cuando hablamos de capitalismo, cuando hablamos de comunismo, cuando hablamos de fascismo, al final yo podría ver que todas están equivocadas, pero también todas tienen la razón. Porque algo de cada una siempre es provechoso para algo. O algo de cada una siempre no es provechoso para algo. Entonces al final me doy cuenta que, al, que lo que realmente se necesita es la unidad de los criterios de acuerdo a la situación o la circunstancia que se está presentando. Y es ahí en donde observo al proyecto Venus como una potencia que permite que ofrece una alternativa a la hora de las transformaciones que se requieren para lograr ese propósito, la unidad y la potenciación del ser, porque yo pienso que para eso hemos, hemos venido a este mundo. Pienso que hemos venido a este mundo a experimentar la vida, a experimentarnos como existencia y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Pero requerimos de un modo de existencia que nos permita lograr eso. Ahorita siento que estamos totalmente esclavizados y lograr tener un estado de conciencia que permita reconocer la verdad de estos hechos, pues hay que empujar muy duro para poder tener un, un nivel de despertar lo suficientemente básico como para uno darse cuenta de que las cosas no andan nada bien y que es necesario y absolutamente imperativo una transformación. Es ahí entonces, entonces en donde yo bendigo esto que está sucediendo en este momento. Porque esto que está sucediendo en este momento, pienso que es la oportunidad perfecta para que venga a existir una recapacitación y una reflexión sobre nuestra conducta en el mundo. Y ahorita me parece perfecto este tipo de reuniones porque pienso que, ya yo teniendo conciencia de que el proyecto Venus es algo que ha venido pujando a lo largo de muchos años, me parece que este es el momento más oportuno para que se presente. Porque pienso. Que ya con la caída del sistema que se está entreviendo en este momento, que el proyecto Venus emerja en estos instantes como una esperanza para que pueda, para que los seres humanos podamos existir de una forma distinta como lo hemos venido haciendo, me parece que es el momento. Entonces, bueno, por eso estoy acá, para conocerlos, para que me conozcan, para que podamos relarnos. Y desde mis posibilidades, mis capacidades, poder contribuir en lo que sea posible que se necesite contribuir. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Pues hemos hecho un par de anotaciones sobre lo que, tanto lo que dijo Nicolás. Nicolás, ¿te puedo llamar Nico? ¿Te llaman Nicolás? ¿Te... Vale, ok. Es que yo siempre casi siempre abrevio los nombres o doy apodos, y Nicolás, aunque solo son pocas sílabas, no sé, Nico yo sé quién más. Más como, no sé, más amistoso, ¿no? Um, me encanta que, trabaja, que estás estudiando lo de las energías, es muy importante esto, uh, que en un futuro, bueno, lo necesitamos ahora, ¿no? no en un futuro, es una cosa de ahora y para el futuro. Y quería uh, solamente uh, comentar una cosa que dijiste lo del gen cooperativo, no sé, no me acuerdo quién era, quien lo había dicho. Sabráis que eh, la, el The Beatles Project se basa mucho en el entorno y el, el efecto que tiene el, el entorno sobre el comportamiento humano. Que no nacemos avariciosos o um, yo qué sé, corruptos, malos o buenos, que es el entorno que nos moldea. Y mientras hay algunos genes, dicen, por ejemplo, hay un gen de la violencia, supuestamente. Um, yo no soy científica, no lo sé, pero existe una cosa que se llama epigenética, que quiere decir lo que es por encima de la genética y lo que influye en la genética. Entonces, si, si una persona tiene un gen que es violento o cooperativo, es la primera vez que escucho de un gen operativo el entorno va a influir sobre ello y el entorno comprende todo lo que nos rodea. De hecho, desde que estamos en el útero, estamos en un entorno y nacemos y ya tenemos la temperatura, el, la leche de la madre o del biberón, eh, la educación, los amigos, la familia, los vecinos, las películas que vemos, los libros que leemos. Um, el trabajo que hacemos, todo, todo, todo esto nos influye. Entonces, por eso es importante entender de que el sistema actual, el capitalismo, o el capitalismo, como lo digo yo en inglés, el capitalismo es un sistema que provoca comportamientos corruptos, um, avariciosos, competitivos, dicen que ha, ha producido o ha creado muchas cosas buenas. sí pero a la vez ha, ha creado todas estas cosas negativas. Entonces, si vemos que este entorno negativo nos influye de tal manera que nuestro comportamiento llega a ser aberrante a veces, podemos entender que un entorno positivo nos refuerza para que nos comportamos de otra manera y sin que nadie nos tiene que decir cómo nos tenemos que comportar, sin tener que poner reglas, sino que llegará a ser parte de la cultura, porque lo aprenderemos desde pequeñito. Empezaremos en la escuela entendiendo cómo el entorno nos influye. Entonces, ya te digo, yo no sé si hay un gen cooperativo o no. Sería bonito, pero eh, quiero que entendáis que a pesar de los genes que podemos tener para los ojos y el pelo y todo esto, si hay genes que eh, influyen sobre eh, sobre el comportamiento siempre está la, la epigenética. Y hay un amigo que entra ahora, Checho, que le conozco en persona. A ver, Checho, entra, hijo mío, ¿dónde estás? Está uniéndose. Y luego comento lo de un poco sobre lo que decía Rodrigo. Checho, ¿cómo estás? Ah, bueno, tendrá que montar el micrófono. Hará un par de años desde que nos vemos. Vive en, vive en, en Mallorca también, o sea que por eso nos conocemos en, en persona. Yo estoy en España, pero en, en la isla de Mallorca. Y hace, hace un par de años hicimos un evento en Palma y Checho vino. A ver, ya vendrá, ya, ya, ya dirá algo. <ríe> bueno, quería comentar eh, lo que decía entonces Ricardo sobre el tema de la espiritualidad. La espiritualidad es una, igual que la conciencia o la palabra el amor, cosas de estas, son palabras que son muy subjetivas. Cada persona tiene su propia interpretación. Entonces, eh, son palabras que no tienen un, un fundamento, un significado igual para todo el mundo. Eh, y Jack decía de la espiritualidad de que, si damos de comer a todo el mundo y tenemos hogares muy buenos para todo el mundo, que nadie falte de nada, que estamos en un mundo sin guerra, sin corrupción, sin hambre, sin pobreza. Entonces, ¿qué hay más espiritual que esto? Que nos ocupamos de todo el mundo, que nos preocupamos de que todo el mundo esté bien no solo bien, sino mucho, mucho mejor de lo que hay ahora. Entonces, el tema de la espiritualidad es una cosa muy personal y no lo va a ver una persona igual que tú. Entonces, piénsalo, si puedes pensarlo de esta forma, de que la espiritualidad, si quieres, de lo que es TBP se enfoca en esto, en crear un entorno que, que proporciona todo lo que necesita la gente en todo el mundo, sin diferencia de raza, sexo, eh, yo qué sé, color de los ojos, todo el mundo por igual tendrá acceso a todo lo que necesitan. Ahora creo que Checho, le veo que ha mutado el micro, entonces a lo mejor, Checho, ¿puedes hablar ahora? Hola, no sé si me, si me escuchas. Sí, te escucho, te escuchamos, pero no te vemos, no tienes cámara. Espera que estoy aquí, a ver. Ay, ahora me están mandando WhatsApp, que lo voy a... A ver si lo... ¡Ahí estás! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás, hombre? Bien. ¿Dentro de lo que hay? Sí, llevamos ya cinco semanas, ¿no? Aquí en Mallorca del lockdown. Bueno. ¿Te quieres hacer una pequeña presentación para los demás? Porque yo tengo la privilegio de conocerte en persona, pero los demás no. Y luego, cuando ves el vídeo, conocerás a lo que han dicho los demás. Sí, sí, sí. sí. Pues buenas tardes para los que estén, no sé quién, dónde está cada uno de vosotros. Uh, buenas tardes. Yo soy Checho. En realidad, ese no es mi nombre, pero mi nombre es muy difícil para pronunciar. Así que con Checho me conformo. Pues conozco el Proyecto Venus... Desde el año 2009, creo, y desde entonces cada vez más entiendo de que esta es la forma de seguir adelante para la humanidad. Um, últimamente no, no estaba muy activo en popularizar la idea. Bueno, siempre en ocasión lo hacía, pero me quedé un poco quieto con la vida día en día. Pero ya las circunstancias han forzado de que a pensar mucho y hablar mucho más de ello, porque creo que el momento da la oportunidad de realmente... Uh, aprovechar la atención de la, de la gente, de las personas, uh, para sembrar la idea de la economía basada en recursos como alternativa o más bien dicho como la única forma uh, razonable, una única forma racional de manejar este mundo humano porque se ve muy claramente como el sistema actual ha fallado, nos ha fallado en todo y eso lo sabíamos desde entonces, no, Sue? Entonces sí. hablamos de que bueno, un día tarde o temprano, lamentablemente llegará el momento cuando vamos a ver un crack y nos queda solo seguir adelante y cuantas más personas sepan de de esa manera de, de, de vivir, pues mejor probabilidad tenemos para realmente hacer el cambio o la transición. Ahora no sé de qué estabais hablando, pero yo quería un poco escuchar a vosotros. Encantado de estar con vosotros. Encantado de tenerte con nosotros, Chicho. Pues recién habíamos empezado presentándonos y yo había hecho un par de comentarios eh, sobre algo que dijo Nico y, y Ricardo, que son, también son nuevos. David y yo nos llevamos como, no sé, como cuatro años, será, o tres, por online, por el tema de traducciones y cosas de estas. Y Sonia en Canarias también es una, una amiga nueva que se une hoy por primera vez. Así que somos tres veteranos, digamos, y tres nuevos. <ríe> um, yo quería comentar también otra cosa eh, de lo que dijo eh, Ricardo y sigue un poco por el tema de lo, lo, lo que es la espiritualidad y cómo lo enfocaba Jack, ¿no? lo que decía Jack de, de la espiritualidad. Que comentaste lo de la depuración del ser. Ah, aviso, estas reuniones de, de Zoom duran 40 minutos porque es la versión gratis. Entonces, dentro de 10 minutos, acabo de recibir el aviso, dentro de 10 minutos se acaba. Cuando se acaba, yo abriré otra sala y pasaré el enlace por el... Um, aquí en este post, en este hilo, en TVP España. Ok, entonces, uh, si podéis verlo todos en el chat, he pasado el enlace. Ahí te lleva al, al anuncio de, de la reunión. Y cuando cierra este, yo inmediatamente, bueno, tardaré a lo mejor 30 segundos, un minuto así, pondré el enlace a la siguiente parte. Así seguimos con parte 2 y parte 3. No sé, ya veremos. Para, porque esto de repente se va a cerrar para que no os sorprendáis. Bueno, Ricardo, eh, comentaste lo de la depuración del ser. Eh, esto. También viene eh, muy ligado a lo que es el entorno. Si no estamos en un entorno que nos provoca buen comportamiento o un comportamiento más apropiado, eh, va a ser muy difícil que depuramos nada, porque las presiones de la sociedad actual nos, nos empuja a comportarnos de manera que a veces ni a nosotros mismos nos gusta. Okay. No estoy hablando ahora solamente del tema de un señor que tiene que robar para dar de comer a su familia, sino nosotros mismos el hecho de que perdemos la paciencia con la gente en vez de entender su punto de vista, de dónde vienen ellos, etc. Um, diferentes cosas que podemos hacer que después pensamos a lo mejor no tenía que haberlo hecho. Esto es porque estamos en una sociedad que nos provoca este tipo de comportamiento entonces lo de la depuración del ser si quieres llamarlo así no llegaremos a ello hasta dentro de un par de generaciones dentro de una economía basada en recursos tal vez porque para vivir en las primeras ciudades bueno para durante bastante tiempo antes de poder entrar vamos a tener que tener un periodo de educación para entender diferentes valores porque si entramos en una ciudad nueva, con todas las maravillas de la tecnología que quieren tener y nos dan de comer y tenemos casa y tenemos ropa y todo lo que necesitamos sienten tener que la aburrar como esclavos, pues si llevamos si esta misma cabeza que tenemos ahora, no, no funcionará, fracasará. Entonces, eh, en este momento que estamos, que somos los pioneros, estamos en un momento muy difícil porque estamos aprendiendo sobre nuevos valores y tienen sentido cuando hablamos de ello. Pero luego vamos fuera y el, un señor en la calle te empuja burdamente o alguien te contesta mal o cosas más serias y dices, ay, no tenía que haberlo hecho así. Pero es, no, no nos tenemos que autoflagelar por ello, sino entender que es todo parte del tema del entorno. No sé si ha tenido sentido lo que he dicho, si lo, lo he explicado bien o no. Nico, ¿está Ricardo? ¿Lo, ent lo entendiste? Perfecto, muy bien. Ok, um, vamos a ver. <ríe> ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta en particular que quiere aclarar, que, que no tiene claro, que le ronda por la cabeza? ¿No? Ok. Si, si os ocurre algo, apúntalo. Yo siempre ando con estas reuniones con un boli y papel para poder <risa> apuntar, porque si no se me van las ideas. Um, entonces, me gustaría comentar un poquito lo que podemos hacer en estos momentos para ayudar, porque también otra eh, cosa que dijo Nico y Ricardo, el tema de ayudar para hacer más conocido a, al proyecto. Y realmente en estos momentos que estamos en seis bueno, en cinco países diferentes, o cinco islas, en el caso de Sonia que está en Canarias, um, tenemos pocas posibilidades de reunirnos en números grandes. Checho y yo nos hemos reunido varias veces ya en diferentes eventos, pero tampoco podemos estar todo el tiempo encima y viéndonos cada semana para hacer cosas, porque la vida, las prioridades de la vida también, influyen mucho en la, en, la, en la libertad de tiempo que tienes. Entonces, tenemos una herramienta que es la, el Internet y nos permite hacer no solo reuniones como esto, pero compartir información sobre el proyecto por las, redes, por las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea. Yo solo trabajo con Facebook porque tengo muchas y no puedo con más plataformas. Um, pero todas estas puertas para informar a la gente, para que pueden estar interesados y entrar por estas puertas, son interesantes. Entonces, es una manera muy fácil de intentar llegar a más gente. Um, tenemos un gran, una gran cantidad de material que está traducido um, al castellano, entre vídeos, e imágenes y cosas de estas. Y tenemos un pequeño equipo formado de gente que ayudan a postear en Facebook. Tenemos Facebook en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, eh, Perú también ahora, eh, España evidentemente, que um, más Chile, Colombia. Estoy intentando pensar dónde más. Para los hispanoparlantes estoy hablando, pero solo somos tres o cuatro que están programándolos. Entonces necesitamos gente que pueden programar una vez al mes, nos reunimos el último, bueno, nuevamente el último viernes del mes, nos reunimos para, para decidir una cantidad de material para el mes que viene y uh, lo programamos para todo el mes. si Te, te sientas en una hora, puedes programar para una página o un grupo. Y así durante el mes la gente reciben, porque están muchos en, en diferentes Facebooks, o sea que hay gente que están en el de Venezuela, en el de Uruguay, el de Argentina, el de España. Entonces, si todos programamos como queremos, un día puede programar una imagen para el día 1 otro lo programará para el día 10 Pues estamos mezclando el mismo material dentro del, dentro del mes y la gente lo están viendo varias veces. Y esto ayuda a que el mensaje entre y, y llama la atención y es muy fácil y no cuesta nada. Así que si hay alguien entre ustedes que quieren hacerlo o los que están viendo el vídeo, si alguien ve el vídeo, Um, entonces es una es una ayuda y luego el hablar con la gente ahora el hablar con la gente al principio es muy complicado tal vez porque cuando no estamos muy seguros de todo te pueden hacer preguntas que no sabes cómo responder entonces nunca hay que tener miedo a decir pues mira todavía no lo sé pero voy a voy a mirar voy a buscar la información y te respondo en cuanto puedo Tampoco hace falta que vas por ahí hablando con la gente como un salvado, como un testigo de Jehová sin querer insultar a nadie, eh, metiéndole con embudo la, la información. A veces es, es más efectivo plantar semillas, una, una gotita y dejar que la gente lo piensen Y ni siquiera a veces hace falta mencionar el proyecto en sí, sino el concepto de, por ejemplo, que realmente el uso del dinero es obsoleto o el tema de la automatización. ¿Y qué vamos a hacer cuando todos los trabajos están automatizados? Si nadie está trabajando, pero podemos seguir produciendo los bienes y servicios. ¿Con qué lo vamos a pagar? Y deja que la gente lo piensen A lo mejor en una semana, dos semanas, un mes, seis meses, recibirán otro poco de información que les dará el paso siguiente. Porque esto es muy grande son muchos años, muchas décadas de trabajo de, de, de Jack, como para explicarlo todo de una vez. Y aunque hay tres documentales que son muy buenos y un montón de vídeos, todavía hay cientos de horas de, uh, de información en, en conferencias de los años 70 y 80 que hay que transcribir y traducir. Entonces hay un montón de cosas más para aprender. Esto tenemos un, menos de un minuto, así que voy a cerrarlo y empezar con un, uno nuevo. Pasaros al Facebook de España y refresca la página dentro de unos segundos para que hay tiempo para que lo he, lo he, um, lo he puesto ya. Ok, nos vemos en un momento.